Bueno, en total ya son 10 eh, municipios declarados en, en emergencia y en desastre eh, los departamentos donde se han sentido más las lluvias ha sido en Santa Cruz eh, también Cochabamba, eh, Potosí eh, y bueno a partir de eso eh, ya Defensa Civil está en varios lugares del país entregando ayuda eh, asesorando en, en tareas de evacuación hay un ...fuerte caudal de agua que está bajando hacia el Beni. A nivel nacional tenemos eh, 1.388 familias damnificadas eh, y se ha constatado 53 viviendas destruidas o colapsadas. Esto se ha dado fundamentalmente en Potosí, Santa Cruz y Tarija, donde los efectos han sido más eh, duros. ¿no?